De la mañana con 23 minutos, softball apetita para tu nunca quince que tendrá causa la Charqui marca china como Willy Tapach o aquí está Olimpia que lo atañe con llamarte como narrar, ¿cual es tu asipcayasma? Hicroja chakanan urubau, amta sirakihanito. Cuenta una imagen a watich ta una Amautanakan uru para kiwa. Cuenta oxaroja. Howild atanaka utjarakupanakaru. Canto hutanyana caruatana. Tenemos nuestros invitados esta mañana para precisamente hablar sobre este día tan especial para nuestros pueblos de la Viyara. Estamos acá con Elena Martínez, a La Runa, a Mauta, ¿cómo está, hermana? Jayaya, bienvenida, buen día. Buen día, hermano. Yo soy el que me que no es un chispas y no es <risa> a ver, vamos a sal saludar también a nuestro querido hermano, investigador cultural además eh, El autor, de Smith, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, Ayaya Buen día, cirujipanaya, citazanaca, Bueno, pues aquí hablando hermano, como siempre, de temas culturales tan importantes para nuestro país Sin duda, importante Hoy vamos a precisamente abordar el tema de la chacana ya decía, es un día especial, un día muy importante para nuestros pueblos indígenas. Entonces, hermana, voy a comenzar contigo, por favor. Jalaya, hermano. Bueno, hoy es el Chacana Chacanaraymi, lo que nosotros llamamos Chacana Raimiquilla, mes de la Chacana, donde es un nuevo ciclo, donde la Madre Tierra nos muestra pues, toda la, la abundancia que estamos recogiendo ahora, todas las cosechas, uh -huh. ...y también pues ahora recibimos también nuevos um, mensajes si se quiere del, del Chacana... ...de nuestro portal que en este, a partir del primero hasta este se, se abre... ...entonces es eso lo que vamos a recibir y nosotros como amautas... Siempre estamos pues, subiendo también a los lugares sagrados para poder, si se quiere, ¿no? una forma de decir, leer, pero nosotros escuchamos los mandatos de nuestros ancestros también, de esa forma es que nosotros... También vivimos conectados a, con la naturaleza, también es eso que nosotros entendemos, todo de aquí para adelante hasta el próximo raimi qué es lo que va a suceder, cómo van a estar los cultivos y toda esa conexión del Hanan pacha con el Caipacha. ¿no? El autor importante, el tema de la cosmovisión andina, ese equilibrio, eh, que hablábamos eh, en una anterior entrevista, por ejemplo, eh, precisamente la relación armónica que tienen nuestros pueblos indígenas con la madre naturaleza, todo está conectado, entonces hoy es importante también mostrar esta cosmovisión que tienen nuestros pueblos. Sí, tenemos realmente eh, un día muy especial. El día de hoy estamos recibiendo a la Chacana, eh, tanto al amanecer, se hacen ciertas lecturas para ver si van a si se van a trazar o, eh, o, o mostrar las, las cosechas, las siembras. Pero también se van a, a ver eh, los siguientes aspectos. Eh, hoy tenemos un día especial, porque es el Día de los Amautas, eh, por el Decreto Supremo 2343 del 2015. ¿no? Entonces, se festejan ambas festividades y, obviamente los hermanos amautas son quienes tienen eh, esta facultad de interpretar eh, eh, lo que va a venir en el año, por venir ya que el cielo se ha abierto, y bueno, en esta época tan especial, eh, ya nuestra fiesta de la Chacana, pues tiene una connotación muy especial, una connotación que se relaciona con el mundo astronómico y científico en la antigüedad de nuestros pueblos. Bueno, eh, señalabas, eh, hermana Elena Martínez, que, por ejemplo, como amautas hacen una lectura, ¿no? Por ejemplo, hoy... Eh, ¿Cuáles son las actividades que, por ejemplo, van a realizar? ¿Dónde van a ir? A, a, a, para un poco conocer cuál va a ser, cómo va a estar el comportamiento del tiempo, digamos, cómo va a estar nuestra Pachamama eh, más adelante. Bueno, nosotros hoy eh, los amautas estamos cada uno en su región y en sí, sus ya. lugares, ¿no? Cada, sí. como sabemos, este, eh, está pues más que todo el Tiahuanacu también como principal, Copacabana, después Illimán, Isahama, Mururata, Oina, Potosi, según las cercanías también que van los, los hermanos o, a Mautas, ¿no? Y es cierto, nosotros, ¿qué les podemos decir por el momento? Siempre el corazón, lo que nosotros el pensamiento más que todo, tiene que ser optimista, si se quiere, ¿no? Para que nuestra pacha también pueda tener esa misma energía. Porque nosotros somos los chacarrunas ahora, nos convertimos ...hoy es eh, el Chacanarraimi... ...pero nosotros también somos el microcosmo... Que, ...que nos convertimos en un pequeño portal también... ...por eso quizás decimos somos los preceptores que los que vamos a escuchar pero el sentipensamiento siempre pues hará florecer también hará producir a la madre tierra armoniza también esos son los pueblos originarios que nosotros uh, tenemos esa este de escuchar no y también la naturaleza es un rol tan importante para nosotros los pueblos originarios bien hoy es el día de los amautas también. así es así es ¿Quiénes son los amautas eh, muchas veces eh, algunas veces puede existir diferentes interpretaciones Así al es. respecto de este tema, ¿no es cierto? Entonces, si podemos un poco hablar, ¿quiénes son los amautas? Por ejemplo, si son eh, conocimientos heredados de los antepasados o, o existe alguna situación que los convierte en amautas, a ver, ¿quiénes son? Bueno, los amautas somos, pues, eh, prácticamente somos aquellas personas principales de los pueblos o las comunidades. Somos aquellos que siempre están mirando la salud más que todo de, de, de las comunidades, de la madre tierra. Somos esos aqu aquellas personas que hemos llegado a ser, si se quiere, como decimos, no eh, ordenados por el rayo. ...por tantas señales que tenemos, ¿no?... ...tenemos los hispallas, los, eh, los cayullas, ...tenemos tantas es que tenemos que saber también... ...ver quién es verdaderamente la mauta... La mauta es... ...hay veces, bueno, somos, nacemos... ...y otros, bueno, también en el camino... ...también llegan a hacerse, ¿no?... ...por ejemplo, yo soy agarrada de rayo... ...entonces, ese es de mi camino... ...estamos en un tiempo en el que nosotros mismos decimos, ¿no?... ...es el retorno de... ...de los guerreros de del arco iris... ...y creo que también pues con todo eso... ...nosotros estamos nuevamente aquí... ...visibilizados más que todo ¿no?... ...porque mira, como decía aquí el licenciado Lautaro... Eh, ...tenemos nosotros un decreto ley ya... ...de que hoy 3 de mayo es día de la mauta ...porque si los amautas juegan un rol importante... ...para los pueblos originarios... ...el conocimiento del pueblo... ...nosotros somos... ...pues parte de, de esa vivencia cultural... Eh, ...nosotros somos la um, espiritualidad de, de los pueblos... ...así con nuestras lenguas maternas... ...con nuestros runasimis... ...lo que siempre decimos ¿no?... ...el conocimiento ya no los han dejado nuestros abuelos... ...nosotros solo ahora continuamos con el ajayu ...que ellos también nos van conduciendo... ...para poder conectarnos... ...así como decimos ¿no? ...con el hanampache, calpaecae... Pacha, Ucupacha y el Chaupín. Waliqui, eh, Lautaro, eh, bueno, antes del Estado Plurinacional no se daba importancia a nuestros pueblos indígenas, a su cultura, a sus tradiciones, costumbres. Ha cambiado esta situación a partir del Estado Plurinacional de nuestro país. Sí, este reconocimiento, por ejemplo, la espiritualidad de nuestros pueblos que está representando los amautas. Claro que sí, eh, William, pues eh, realmente con la Constitución Política del Estado que fomenta y que además también eh, eh, eh, promueve las constituciones y espiritualidades de los pueblos indígenas de Bolivia, pues ha cambiado totalmente y radicalmente eh, la eh, visión que se tiene sobre pues, nuestra gente. Y bueno, pues nuestras costumbres y nuestras tradiciones eh, se realzan a partir de ahora. Se, cre se, cre se han creado instituciones como eh, el viceministerio de Descolonización, eh, bueno, también eh, el Ministerio de Cultura se tiene un carácter descolonizador como tal. Y eso es lo más interesante eh, que ha ido sucediendo a lo largo de nuestro, de nuestro estado de plurinacional en su corta historia. Bueno, importante. Hermana, había eh, la runa. Eh, tenemos acá eh, algunas eh, piezas muy importantes. Así es. que Tienen representaciones importantes, por favor. Voy a pedirle que podamos un poco explicar a nuestra audiencia. Aquí están uh, en las chacanas, como de, diríamos, ¿no? las cuatro, los cuatro puntos cardinales representados en a, las chacanas. Eh, vamos a ir mostrando a las cámaras, por favor, si nos pueden ayudar. Sí, vamos a ver con quién podemos eh, en este momento explicar. Acá tenemos eh, las, las, las chacanas. Las chacanas. Sí, sí, vamos de... a mostrar en pantallas primero. A ver, empezamos con esto. Ya lo tenemos. ...son los cuatro puntos cardinales que decimos, ¿no?... ...entonces estamos representando... ...y la cosecha que hemos recibido... ...como para nosotros decimos, ¿no?... Corizara, colcasara ...y nuestra Inalmama que siempre tiene que estar... ...primero es la, la hoja de, de Mamacuca, ¿no?... ...el Kunturmayku del Hanampacha también... ...que nos traerá esos mensajes... ...y también el, la carwa o la Llamita... ...para poder nosotros enviar desde aquí nuestros apachicos... ...junto con nuestras lotas o nuestras huertas ...que también lo, lo vamos a hacer, ¿no?... ...esta fecha tan importante... ...hacer nuestra reciprocidad con la Madre Tierra... ...puesto que nosotros hemos recogido ya... ...tanto producción Así que es. nos da la Madre Tierra... ...y es tiempo de hacerle esa reciprocidad a la Madre Tierra... ...para que ella siga viendo y, y saboreando... ...lo que ella mismo nos da para... ...para futuras generaciones... ...la memoria ancestral, lo que decimos... ...la memoria de la semilla siempre está en ella... ...y eso nunca va a desaparecer... ...mientras los pueblos originarios... ...puedan también ser, hacer este Aini con, con la madre tierra... ...la madre tierra hace el Aini con nosotros... ...y nosotros somos eso, la cultura del Aini. Bueno, eh, entonces en esta... ...hoy también se pueden... Los hermanos, las hermanas, la gente que nos está viendo, hacer las huactas respectivas así es, a, la así madre es, tierra. a la madre tierra. En señal Dios. de agradecimiento. Es en señal de agradecimiento. ...y también pues nosotros como decimos como chacarunas también... ...hoy es tiempo también de meditar... ...para ver que nosotros también tenemos que encaminarnos... ...mucho mejor todavía ¿no?... ...porque no solamente podemos pensar que la Madre Tierra... Eh, ...algunas cosas que fallan... ...no es porque la Madre Tierra falla... ...sino que el ser humano está hurgando nuestras semillas las, las están convirtiendo en eh, transgénicos, lo que decimos, ¿no? Y eso ya es pues como, como quisieran erradicar prácticamente. Y nosotros los pueblos originarios somos aquellos que preservamos la, la, las semillas de miles y miles de años. Seguimos con eso. Entonces, hagamos esa meditación también nosotros. No canchis, son con ucunchis, mantapacha... Causa y pach, causa y nin Richard tian, sumach chasqui nanchis pach. y illa kunas ninchiswan Causa y nimpa, causa y pach, cachuan, hallaya, hallaya. Hermano Lautaro, cuán importante las palabras de la hermana Aviala Runa, nuestra hermana Mauta, esa meditación que debe existir, y esa relación armónica con la madre naturaleza, que no tiene que perderse. Sí, ya decía nuestro Ejo, eh, Aymara, Pachamorok, eh, Uja, Marají, Lokta, Tenemos que eh, permanentemente vivir un ámbito de reciprocidad con nuestra madre tierra. Eh, tenemos que tener eh, justamente ese respeto. Hoy también eh, es un día tan especial porque en varias eh, partes se celebra el 3 de mayo la fiesta de la cruz, que ya tenido es. una fase de sincretismo. A, acabo de volver, por ejemplo, de Copacabana y se está celebrando al señor de Colquepata, en alusión a la Cruz del Sur. O también hay transportistas que en, las, en la cumbre... En otras zapachetas acostumbran a realizar este tipo de ofrendas, de wactas Y bueno, todo, esta, eh, todo este matiz cultural tiene que resaltarse eh, el día de hoy. Eh, vamos a tener la Cruz del Sur eh, en el punto más alto sobre el horizonte. Eh, y bueno, pues eh, este es un día eh, sin igual en el que vamos a tener siempre un sentido claro para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es, entonces hoy podemos mirar la Lajpacha Así es. y divisar la Cruz del Sur. Del en este Sur. caso la chacana, ¿no es cierto?, que ha sido siempre también un símbolo de, no solamente parte de la cosmovisión, también ha sido una forma de para decir incluso el, el, el, comportamiento, el comportamiento del tiempo, del ¿no tiempo natural, ¿no? Ajá. Y bueno, como chacarunas que somos también, porque nosotros somos el microcosmo, entonces tenemos que también siempre tener ese, esa mente positiva. Hoy, en, hoy que se abre este nuestro portal, nuestro gran chacanal uh, eh, se abre, hay que pedir todo lo, lo lo bueno y despachar también lo malo, ¿no? Porque uh -huh. creo que más tenemos a veces los defectos que eso tenemos que despachar porque es para eso que también se abre, para recibir todas las cosas negativas y pues entrar en un nuevo ciclo, ya sea como macro y microcosmo. Muy bien, entonces a recibir muchas energías positivas. Así es, así es. Hermana Villalaruna Runa Mauta, Elena Martínez, muchísimas gracias. Hualiquipanaí. Quiero dar un abrazo. Hatun pachi tukuí amauta. Para kunang unchaypis. Tukuí hatun Hermano Lautaro, muchísimas gracias. Walikipini hayaya aquí Aquí. Bueno, pues simplemente decir, naira jepa para todos y que sea un gran día para todos. hayaya hayaya como Omar Kachirinaka, Akal Watanja, Aruskip Awayarak, Tahisa, Kapa, Mahilatampi, Makuyakampi, kunatsa Hichoruja, Kim Saurna Casarakata, Mayo Parsitra, Antasiraki Chacanan Urupa. Marque pueblos indígenas marcan a caja. Utrás que iba Sara una cap. sarantataskar, Taquín, Taquines que iba a arremawa. Pachamamar. campi salantaña. No te campi. aka